Nos encontramos en esta parte del plató y lo hacemos de la mano de Javier de Mayoflor. Muy buenas Javier. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Veo que además hoy si vienes muy bien equipado. Sí, vengo de otras cosas con una rosa para entregarte porque sabía que hoy no estaba Víctor. Pero bueno, pues, <risa> le llevo una rosa, una rosa de chocolate. Muchas gracias Javier, que si no me equivoco es algo que ofrecéis en Mayoflor. Sí, hoy lo que os vengo a presentar es nuestra web que es, ya el otro día la comentamos por el Día de los Enamorados, uh -huh. que había sido un, un éxito de, de ventas, y este, lo que he hecho hoy dijimos, pues tenemos que presentarla, cómo es, qué hacemos, en qué consiste. Uh -huh. Nuestra web bueno está clasificada, entras en ella, y te encuentras allí un montón de artículos clasificados por, por variadas, rosas, cestas de plantas, eh, complementos... Eh, un, un montón de todo. De todo. Y de, luego dentro de cada sección, pues encuentras otro montón de artículos diferentes. Entre todos esos artículos encuentras lo, lo fuerte nuestro, que es los artículos muy, muy diferentes, como son el emoticono o como luego vamos a ver este tipo de taza. Luego lo, los vamos viendo porque te he traído unas fotos para que las, mm -hmm. las vayan las viendo. Las vamos viendo hoy ve, con los espectadores. Exactamente, que las vayan viendo nuestros espectadores, seguro que las irás pasando ahora. Y mm, te presento lo primero a, a, al más famoso de nuestros <risa> y el éxito de ventas. Son nuestros Este creo que lo llaman el, el burlón, el, el burlón. guiño burlón. Y Con la lengua afuera. Exactamente, que es muy simpático. Y luego tenemos de, de, de, de todo tipo de, de guiños que, que nos puedan pedir. Uh -huh. Aparte de estos, eh, tenemos luego, hay un artículo que es simpaticísimo y que lo vendemos muy bien en toda época y sobre todo en los enamorados, que es nuestra taza. Eh, es una traza exclusiva que hemos creado nosotros eh, cada día más pone con un corazón de rosas y en ella hacemos diferentes tipos de, de composiciones Esta de tres rosas unas, otras con una rosa bueno hay varios tipos y le añadimos luego complementos uh -huh. un corazón la mariposa, que es otro éxito de, de ventas. Sí la mariposa siempre revoloteando alrededor de las rosas. Uf, Tú sabes la cantidad de mariposas que salen, es impresionante. Y nosotros en nuestras tiendas las tenemos, las acompañamos mucho en las cestas de plantas, que uh -huh. quedan allí entre las cestas, entre lo verde. Que Esto como alguien tenga algún, algún gato en casa no. o algo, el gato va a empezar así sí, a... Sí, son muy simpáticas, la verdad. Y luego, por ejemplo, en complementos tenemos, te he dicho, que tenemos vinos, tenemos champamos andó, cune... Tenemos jamón, tenemos chuches, chuches uh -huh. eh, desde brochetas de este tipo hasta cajas con chuches. Eh, bueno Cualquier artículo que nos pueda eh, pedir o que puede necesitar el cliente para enviarlo, lo mejor, a cualquier punto de España, uh -huh. porque nuestros artículos viajan ellos. Nosotros no trabajamos al ser tan exclusivos como lo que estás viendo. No sé si estamos viendo también un perrito que hay sí. y estamos viendo también que hay una mariposa. Bueno, son productos que son muy especiales. Pues lo que hacemos es trasladarlo en nuestras cajas. cajas que son, como estas que tenemos por aquí sí, detrás. Voy a traer para acá para, para verla también mejor. se ha trasladado a nuestro plato en una bonita caja de Floristería Mayo. Sí. Y bueno, en estas cajas viajan. ¿Viajan como viajan? Pues si, vamos a ponerlo para qué, que ocupa mucho, uh -huh. eh, si nos hacéis, se hace el, el cliente, el, el pedido antes de las 6 de la tarde, nosotros podemos llegar tanto en Madrid como en Salamanca, en eh, Madrid capital como en Salamanca, en el mismo día, incluso si se pasan un poco de horario podemos mirar e intentarlo, y... Si es para la península, pues garantizamos la entrega en el día siguiente, generalmente por la mañana. Uh -huh. Con lo cual, bueno, el servicio es muy rápido, impecable. Eh, no hay prácticamente ni problemas ni errores. Son puntuales, tema de transporte, pero muy, muy pocos, muy pocos. Uh -huh. Con lo cual, bueno, garantizamos un servicio impresionante. Y una de las cosas también fuertes nuestras, bueno, esto es en nuestras tiendas, por supuesto, y, y que garantizamos en la web, es el, el, el, la, nuestras rosas. Nuestras rosas son unas rosas que garantizamos la duración durante un proceso, antes normalmente decías una semana, una semana y media, le decías a la gente y ya era una barbaridad. Ahora pueden llegar a durar las rosas hasta, bueno, Cuéntanos dije, tú, cuéntanos dije, tú, que me decías ahora. Yo decía, cuando dice Javier, porque sepan ustedes que yo tengo una de Mayoflor, ¿Sí? de hace, bueno, pues del día 14 de febrero, sigue como el primer día. Y estamos Digo, un mes. hoy a día 6. Prácticamente, va a seis. cumplir el mes. Sí, pues muy, muy bien, yo creo que, que muy bien. Eh, nos viene mucha gente diciendo lo mismo que nuestras rosas son unas rosas de altísima calidad. De hecho, nosotros las garantizamos en el caso de que no le duren, nosotros inmediatamente le damos otras rosas a la, al cliente. Uh -huh. Hay que cuidarlas bien, eso sí. sí Hay sí, que sí, seguir sí, vuestros sí. consejos una Lo vez que llegan a casa. Exactamente, Cortarle cortar, y mantenerlo en un lugar con mucha luz y con su agua y como tiene que ser. Exactamente, exactamente. Yo creo que más o menos te, te he contado un poco... Se me ocurre, Javier, que ahora también, aunque tenemos estas flores, también os puede ser un regalo curioso para el Día del Padre, a lo mejor algún padre ha sido un detallito... Para el Día del Padre tenemos... Hay un, algo que, que, que es indiscutible para este día, que es eh, los bonsáis. A, y luego todo tipo de plantas y las composiciones que tenemos de plantas que son súper originales, por supuesto. Eh, hay en, muchos tipos de bonsai ahora ya que hablamos uh, de eso. Porque hay yo que soy una, una experta. Nosotros uh -huh. trabajamos generalmente con un tipo de bonsai que, aunque realmente el bonsai es un árbol que se traslada a las casas, eh, los bonsais eh, son, son árboles en miniatura, lo que se hace es... Achicar las raíces, achicar las ramas, y con eso vamos educándolos poco a poco. Los orientales dicen que los hacen ellos, los siguen cultivando sus hijos y los disfrutan los nietos. Bueno, imagínate la, lo que es la vida de un bonsai. Y es uno de los productos que más estrella ahora en, los, en, la, en, lo, en el Día del Padre. Uh -huh. Pero también nos tenemos que acordar, esto días es Día de las Josefas, de las Pepas, de las Exactamente. Pequitas, Marijoses... Exactamente, y ya preparando el Día de la Madre casi, que mayo ya, ya llegan ahí, dos días. Ya estamos ahí, Llega muy cerquita, sí. supongo que mayo, flor, también estés preparando todo, porque serán días intensos para vosotros. Sí, tenemos primero por delante la Semana Santa, que es también unos también. días muy intensos de trabajo, aunque nuestra Semana Santa es muy austera. Pero en cuanto a, me refiero a cuanto tengo de flor con respecto a otras regiones, pero, pero se trabaja bastante bien. y ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de flor se suele llevar en esta Semana Santa aquí en Salamanca? Nosotros ah. los que sabemos hacer. Eh, yo trabajo con una serie de pasos que lo que sabemos hacer son unos trabajos un poco más especiales, uh -huh. con un poco más de diseño. Aquí lo que se trabaja la gran mayoría son montes que llaman, es decir, llenos muy de claveles, es lo que más se más, eh, hace. Son, por eso te digo, de, de, siendo una línea muy, muy austera y muy, muy sobria. Uh -huh. Un estilo es clásico que va más o menos clásico. casi todos los años en la misma línea. Siempre, siempre, salvo por ejemplo la dolorosa o eh, alguna de estas que son un poco más especiales, ahí sí. Uh -huh. Y lo que otro día tenemos que, que traer, voy a traer también algo también un programa muy especial también y lo vamos a hacer si quieres de protocolo de novias. Protocolo de novias. También es un anuncio porque vamos a hacer otro igual que hoy es un, para mí es un programa muy especial el traer uh -huh. nuestra web enseñarlo a, a nuestros clientes. Otro día vamos a hacer ahora que es muy importante cómo tienen que llevarlo. Eh, de qué manera, cuando entran en el coche, cuando salen, cuando eh, llegan lo, los niños, los acompañantes, quién tiene que llevar cada cosa, hay un mo montón de... De, de, de detalles pequeños que giran en torno al mundo de la flor, que, que son interesantes que contemos. Pequeños detalles, pero que luego nos surge la duda cuando ya estamos en el momento allí, o sea, es, es sí, que es sí, mejor sí. aclarar las dudas antes, porque luego si nos surge en aquel momento ya muy difícil la resolución tenemos. Nosotros a nuestras novias siempre le solemos aleccionar, siempre que se puede, en esos pequeños detalles para, uh -huh. para que sepas cómo ir de una forma airosa, al pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por presentaros, eh, pues, presentarnos vuestra página web mayoflor.com mayoflor.com, si es que es tu muy flor es online, y con un teléfono también para llamar en cualquier momento 902 37 47 Así que, para que todo el mundo llame antes de las 6 de la tarde, si se pasan unos minutos no pasa nada, pero nada, en el mismo nada, día nada. hacemos la entrega si ¿sí estamos en Salamanca o en Madrid, Madrid. Y en el resto de España, al día siguiente sin ningún problema, uh -huh. y lo que viajan son nuestros artículos tan exclusivos los emoticonos las tazas hechos ¿verdad? por nosotros mismos todos cosas muy originales que tienen para regalar y que seguramente eh, no se vean habitualmente no, no pueden mirar en otras webs que ese es el, el gran fuerte nuestro el trabajo exclusivo que es lo que intentamos dar ese valor añadido ese algo más que yo traigo todas las semanas aquí. Uh -huh, pues sí, la verdad, y nos alegráis el plato. Javier, muchísimas gracias Muchas por todas las Muchas gracias, te lo dejo aquí para que disfrutes de ello todo esto. Perfecto, ahí <risas> siempre nos sacará una sonrisa. <risas> Exactamente. Gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Ana.